...desmintiendo cosas que no son, hablando cosas que no son. Es sí, que ellos alegan algo que no es, como te envié la copia del título de terreno... ...donde los dueños, lo que aparece en el título son los que pueden reclamar... ...a ellos se les reparte a fin de año lo que acumulan, eso uno. Entonces, lo que ellos deben de hacer es adquirir, ir a la justicia... ...y alegar lo que ellos alegan, y a fiscalía, ya ellos fueron a la fiscalía... ...la fiscal le dijo que ellos no tienen reclamo porque ellos no están en el título... ...y el título está... Que son 18 dueños. Entre los 18 dueños ellos no, no están. Y ahí no está, no hay reclamo. Por eso ellos alegan venir a hacer show, a romper cámara, a empantar el pasajero, a tirarle pedrada. Y eso no está, eso está mal. Ellos serán sancionados entonces. Serán sancionados. Todo el que ha hecho eso será ah, sancionado no. y se le pondrá una querella.